foto que yo le preguntaría al representante del Reino Unido, caramba, qué casualidad y este buque de guerra que hace a pocas millas en una isla del Caribe de Venezuela, que hace este buque de guerra que llegó el día sábado, o por qué se reunió el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos con el jefe de las, de las Fuerzas Armadas de Colombia en Bogotá, ...para hablar de la ayuda humanitaria a Venezuela... ...de cuándo acá los militares de otros países se reúnen... ...para hablar de ayuda humanitaria. Se tienen que reunir las organizaciones humanitarias... ...las organizaciones que hacen ese trabajo... ...como su fin y su principio, no los militares. Y todos los mensajes que mandaron el señor Trump directamente... ...el señor Pence, el señor Bolton... ...el señor Pompeo, el señor Marco Rubio... ...el señor Duque... ...el señor Guaidó, esa es la cadena de mando en ese orden... Uh -huh. ...esa es la cadena de mando de la intervención contra Venezuela... ...para que los militares venezolanos se sublevaran... ...y rompieran su juramento con esta constitución. ¿Cuántos fueron? Miren, yo pierdo la cuenta de los tweets... ...del de señor Bolton... con un lenguaje gansteril... ...agrediendo la dignidad del pueblo venezolano... ...de nuestros militares de la militancia también, de la fuerza revolucionarias Es una cosa que de verdad es increíble, pero como le dije al señor Elliot Embers, en la última reunión que sostuvimos aquí mismo en Nueva York, el golpe de Estado fracasó. Este fue el último capítulo, el del sábado del golpe de Estado. Aquí les gusta decir a ustedes, lean mis labios, read my lips, fracasó, it failed. Y es momento de que volvamos a la sindéresis de que se respete la ley internacional y se respete la Constitución venezolana. Nosotros estamos esperando para que los señores de la oposición venezolana, el señor Guaidó y cualquier otro, ellos decidirán quién será el que se siente con el gobierno constitucional de Venezuela y podamos entre los venezolanos construir nuestra propia solución sin injerencia, sin interferencia, sin intervención de nadie. ...y mucho menos de los Estados Unidos, mucho menos de los Estados Unidos. Ojalá que la Casa Blanca le dé permiso, le dé autorización al señor Guaidó... ...y a los señores de la oposición venezolana para sentarse con el gobierno... ...y poder construir una salida, no una salida, una solución a cada coyuntura política... ...que se presente en Venezuela por medio del de diálogo y de la negociación. México... Uruguay, los países del CARICOM han propuesto el mecanismo de, de Montevideo, estamos sentados, díganos cuándo tenemos que ir a México, o cuándo tenemos que ir a Montevideo, o cuándo tenemos que ir a Bridgetown, y nos sentaremos sin agenda, con nuestra constitución en la mano, hay elecciones, puede ser, o hay otras soluciones posibles, puede ser, para eso tenemos una constitución muy rica. También la Unión Europea y algunos países latinoamericanos diseñaron un, un mecanismo que llaman Grupo de Contacto Internacional, bienvenido. Solo que nos hemos reunido con ellos, yo me reuní cuatro horas, dos, personalmente yo con mi equipo y luego con la vicepresidenta. Con una delegación que enviaron a Caracas la semana pasada. Y, y, y, les, y les dimos abrazos y les dijimos gracias. Y allí acordamos también un mecanismo... ...para la asistencia técnica humanitaria de la Unión Europea... ...a través de Naciones Unidas para Venezuela... ...aunque esto no fue noticia en ninguna parte. Pero ese grupo de contacto quiere imponer... ...lo han dicho varios de ustedes... ...imponer el producto del diálogo... ...el resultado del diálogo... ...imponer una sola solución posible. Que por cierto me extrañó ver algunos países de la Unión Europea... ...discrepando de la alta representante Federica Mogherini... ...quien calificó... ...esta supuesta ayuda humanitaria... ...como politizada... ...y dijo que no se involucraba la Unión Europea... ...ya que no cumplía con los criterios... ...de humanidad, de imparcialidad... ...de despolitización, de independencia... ...que los organismos humanitarios... ...deben otorgarle a la ayuda... ...para que tenga ese carácter. Pero no pudieron... ...ni podrán, tenemos que denunciar... ...el uso del territorio de Colombia... ...para agredir a Venezuela. Nos duele... Porque hace 200 años el libertador Simón Bolívar, un año como este, hace 200 años, el libertador Simón Bolívar y los llaneros venezolanos estaban atravesando los Andes y sacrificando sus vidas para luchar por la libertad de la nueva Granada, hoy República de Colombia. Y lo hicieron. Y no se quedaron con ningún botín. Y no se quedaron con.